Lo que está diciendo la, la senadora es, el Estado tiene un superávit, viene arrastrando y vienen eh, diciéndonos, bueno, las cuentas están ordenadas. Uh -huh. ¿De cuánto es hoy el superávit que tiene el Estado mendocino? Y fundamentalmente, ¿a qué debería destinarse entonces si es que eh, se entiende o entiendo que parte del gobierno dice los... Ahorros no deberían destinarse a gastos corrientes. ¿A qué entonces? En realidad los superávit o los, los remanentes de los ejercicios se están destinando a financiar obra pública. Desde, Vamos, pues. el, desde el presupuesto del 2022, que teníamos un remanente de 10 mil millones de pesos, eh, se destinó a financiar parte de la obra pública. Obra pública que la necesitas financiar cuando no tenés autorización de uso del crédito, tenés que financiarla o con remanente de ejercicios anteriores o con resultados positivos que tengas en el ejercicio. Eh, indudablemente que para eso se destina. Este presupuesto también contempla un remanente para el ejercicio eh, 2022 de 17 mil millones de pesos que también es parte del financiamiento que se utiliza para financiar nuestros planes de obra pública. un plan de infraestructura de eh, más de 60 mil millones de pesos y un plan de trabajos públicos, de, digamos, de, de capital de más de 110 mil millones de pesos. Claro, Entonces, lo que, lo, que están, es parte, lo que están diciendo pero, pero, el peronismo es que también la obra pública está subejecutada. Bueno, en realidad no lo dice el peronismo, bueno, pero, están en los números. Bueno, digamos, la subejecución, eh, eh, perdonando o sea, a ver, el, el año pasado hubo un superávit real de 30 mil millones que están en, las, están en inversiones financieras de la tesorería. Pedimos un informe para que, justamente, a ver, que, que, que, que nos digan. Dónde están, cómo están, en qué inversiones para poder discutir el presupuesto. No hemos tenido respuesta, pero existen los 30.000 mil millones que están declarados en, en los estados contables que presentó la, la contaduría. Y, eh, y, esto, y si le sumamos, el, el, el plantea, acá el diputado plantea el tema de la obra, pero no hay no hay eh, ejecución del 100%. ¿De el cuánto año pasado es la subejecución fue... para ustedes del el presupuesto, año pasado, en obra pública? El año pasado se ejecutaron el 75% de la obra. ¿Y Yo este año? Pedí esos números y a mí el gobierno me dijo el 90%. No. Que el, la subejecución era del 10%. Están, los, están en los esquemas ahorro inversión, cualquiera lo puede hablar. Yo siempre planteo, a mí me gusta mucho mostrar los datos que siempre pongo en mis tweets, el, la información de dónde la sacas, porque los gráficos uno cualquiera lo hace. Mm. Llamo, uno, uno dibuja eh, eh, barras y listo. Bueno, pero si sí, la información están... la da un organismo público, y yo ya. Sí, pero hay, for, pero hay, forma, pu... hay, forma, hay forma, perdón, pero hay, hay forma de, de, de, de, de, de ver el vericueto Yo te digo, están el 75% se ejecutó el año pasado uh -huh. y este año estamos al 30 de septiembre y uh -huh. han ejecutado el 40% y nos quedan tres meses, han ejecutado Pero... 7.400 eh, millones sobre un total presupuestado de 18.000. Entonces, decimos, digo, bueno, superar y se ocupa para obra pública. Y no es cierto, digamos, no es cierto. Él plantea este, el, el presupuesto, en realidad no el diputado, uh -huh. el, el presupuesto plantea eh, una um, los remanentes de ejercicios anteriores en 17.000 millones. En realidad plantea 17.000 cuando en la contaduría, en, en, en las arcas del Estado, están los eh, 31.000 millones. Entonces es un tema que tenemos que ver ahora cuando a ver, a, a, veamos el tema del presupuesto. Blanqueen los números, que es lo que, lo que le plantea el peronismo. sinceran las cuentas, a ver si realmente hace, eh, digamos, frente a qué nos planteamos. ¿Están eh, todas eh, las lo que pasa cuentas? es que, ¿Ahora? primero, eh, me parece que, sin el ánimo de ofender, la senadora está sacando una foto, digamos, y esto es una película. Eh, el comportamiento de las cuentas no es estático, es dinámico. Eh, el flujo de gastos que, que tiene el, el Estado, digamos, el gobierno de Mendoza, indudablemente que están eh, significados por la cuenta personal, que es la, la cuenta más importante, pero eso tiene un comportamiento estable, digamos, uh -huh. todos los meses, eh, tiene un, un comportamiento es, es, estable, excepto la obra pública, que es, Siempre se sabe que en los primeros meses uno licita, lógicamente, y uh -huh. la mayor cantidad de los certificados se da más cerca de fin de año, que es cuando, eh, de acuerdo a lo que está proyectado, uno tiene que ir cancelando y, y es el nivel de avance de cualquier obra, o, o, obra pública. Entonces, eh, el comportamiento de los gastos generalmente está más concentrado en los últimos meses del año. La recaudación que tiene la provincia también tiene un flujo distinto. Hoy puedo tener un determinado monto de dinero en las cuentas, pero tengo también obligaciones que cumplir en el último trimestre del año, que son mayores a las que he tenido que cumplir durante los meses iniciales del año. Y la recaudación, todos sabemos, lo que es eh, dos de los tres impuestos eh, provinciales, el caso de automotor y inmobiliario, los principales vencimientos se dan durante los primeros meses del año. Sí. Sí, Ingresos brutos, déjeme terminar. Sí, perdón, eh, perdón. Perdón. In ingresos brutos, eh, indudablemente, que es aquella actividad que está eh, atada al flujo de la actividad económica y puede tener una cierta estabilidad, pero los otros impuestos generalmente uno los recauda al principio de año. Y yo no puedo, en función de lo que tengo en febrero o marzo en mi cuenta, negociar una paritaria que después, cuando llegue a fin de año, no la voy a poder cumplir. Ya nos pasó en la provincia eso y nos fue muy mal. sí no fue muy mal. Eh, porque la provincia de alguna forma no pudo terminar de cumplir eh, cumpliendo sus obligaciones y tuvo que, acceder, tuvo que recurrir a financiamiento caro y de una forma que lamentablemente todavía se están pagando eh, esos platos rotos, digamos. Entonces, no, no, no. Me queda, no me queda del todo no. claro si, si hay un por porqué. A la subejecución de la que se habla respecto a obra pública. Pero antes de, responder eso, sí. antes de responder eso, quiero eh, que lo escuchemos a Pablo también que. Una pregunta que una más, pregunta. porque eh, nos vamos a eh, embarrar un poco en números y, y la gente quizá necesite una cuestión conceptual antes, que no sé si, si está clara. ¿Cuánto produce Mendoza? ¿Cuánto, casi dos millones de habitantes, cuánto producen? ¿Cuánto están capacitados a, a, a producir como Producto Bruto Geográfico y cuánto le cuesta a su Estado? Porque podemos discutir qué calidad de servicios tienen, cuánto se recauda, cuál es la presión impositiva. Eso habla de la eficiencia del Estado. Hoy, ¿cuánto le cuesta al mendocino sostener este Estado con esta eficiencia y ese nivel de servicios que tiene? ¿Lo tienen? No, a ver, eh, lo que yo te puedo dar es como que lo dio el, inclusive el, el propio ministro cuando, cuando hizo una, una exposición, digamos, sobre el tema presupuesto. Eh, el promedio de la alícuota de ingresos brutos está en tres punto, estaba eh, en 3.8 eh, puntos porcentuales digamos, y eso eh, después de los programas que ha ido llevando adelante la provincia con mucha ingeniería eh, dentro de lo que se puede uh -huh. hacer y dentro uh -huh. de las herramientas que tiene la provincia y lo ha logrado bajar a 3.3 y lo va a bajar a 3.2 con este presupuesto si, si claro. resulta aprobado. Y, Cuando el y hace más el que estado es 2.8. Y, y en el 2006-2007 teníamos eh, aproximadamente 2.7, que era el promedio de la alícuota. Uh -huh. digamos, eh. Entonces ahí le hemos puesto aproximadamente un punto porcentual, un 50% de incremento a la presión impositiva que ponemos desde la provincia de Mendoza. Claro. Está bien, digo, después está lo que hacen con la plata Yo digo, de todo lo que uno aporta que Uno podría sacar algunas cuentas fáciles Pero da la impresión de que lo, la, la mitad de lo que uno paga En cualquier concepto va a impuestos Entonces, ¿cuánto cuesta el Estado mendocino hoy? De la riqueza que produce un mendocino Hoy día, el, los impuestos que pagás El 40% son impuestos O sea, lo, la recaudación que tenemos nosotros en, en nuestra provincia El 40% es por... Es por recaudación de los impuestos provinciales. El 60% es, lógicamente, lo que recaudamos por coparticipación de los impuestos nacionales, que uh -huh. indudablemente son impuestos que se pagan en Mendoza, que es parte de lo que genera eh, el, el mendocino, pero que indudablemente van a la, a la nación y por una cuestión de, de recaudación, después eh, se, coparticipa. Se, se coparticipa en cada una de, de las provincias. Hoy el presupuesto total... De la provincia de Mendoza en cuanto a los eh, gastos totales, digamos, teniendo en cuenta no solamente los gastos corrientes, sino también los gastos de capital, estamos hablando de 840 mil millones de pesos. Sí, ahí sí puedo colar algo respecto a todos los ingresos. Me parece que. Eh, eh... Vamos a reconocer digamos, el trabajo que ha venido haciendo esta gestión en cuanto a algunas reducciones de algunas alícuotas. O lo que también está claro es que eh, la recaudación en ingresos brutos, un poco lo que planteaba acá el diputado, obvio que es estable y que, eh, y, y que acompaña el ritmo de la inflación. Los impuestos automotor y, y, y inmobiliario, como bien planteaba, que son eh, al principio de año, pero no mueven la aguja en cuanto a la recaudación. ¿Qué quiero decir con esto? Que es permanente el, el, el aumento de recursos a través de, de ingresos brutos. Eh, lo importante acá creo yo, como un poco lo que planteaba Pablo, es... Eh, ¿cuán, digamos, ¿Qué recibe el mendocino de, de, de este presupuesto? Y ahí es donde nos tenemos que abocar y trabajar sobre un presupuesto que sea eh, participati, participativo, que, que contenga las necesidades de los, de, de los distintos departamentos, de los mendocinos, tanto en educación, en salud, en contingencias climáticas. Y hay un montón de temas que tenemos que abocarnos desde el oficialismo y nosotros para trabajar en un presupuesto que se vea... Eh, eh, digamos para, para que sirva para la gente, en definitiva, más allá de los números, porque por ahí es verdad, uno habla de números y cómo, cómo no se que, ¿Cómo se hace que un, un presupuesto le sirva a la gente que sea participativo? ¿Qué significa un presupuesto participativo? Y lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros este año el, el, el, el presupuesto llegó, no hubo, eh, digamos, ve, vemos que no es un, un presupuesto que, que atienda las demandas de la gente, que, eh, que, que sea participativo, porque en, un, en ningún momento se se llamó a los intendentes de, de todo, menos por lo menos del, del peronismo no se los convocó para ver cuáles las necesidades, si queríamos tal obra, tal otra digamos, se, se, se armó el presupuesto se confeccionó y se envió digamos entonces no tenemos forma de ser parte de este, de, de este desarrollo de la provincia ¿Y eh... ¿no se da ni siquiera ese diálogo intendentes-gobierno a través de los ministerios? que por ejemplo aparezca de Estefan y se diga che, yo necesito esto y se lo plantea a ISAM se lo plantea a IGRO o se lo plantea a no. Irrigación. La... Digo ministerios, como digo, áreas del sí, gobierno. Sí, sí, para la preparación del presupuesto, sinceramente, los, los municipios nuestros no han sido convocados para armar el presupuesto. Por esto digo, es un presupuesto que se lo planteé también a uno de los ministros que no es federal, porque no contempla las necesidades de todos los departamentos de, de, de, de, de la provincia. No es federal. Para no es el federal. Está todo ¿Y entonces el endeudamiento menos. Está, que... está todo concentrado en el Gran Mendoza.